Os voy a presentar ahora una de las exploraciones más locas que hemos hecho en lo que se refiere a la infiltración. Es que hace como más o menos unos cinco meses fuimos al edificio Canalejas. Para quien no lo conoce, es un edificio que está ubicado justamente en el centro de Sol, que va a ser un complejo enorme de viviendas de lujo, centro comercial y, bueno, antiguamente era la... Era un banco, ¿no? Eran seis edificios históricos, de los cuales uno era la sede del Banco Central Hispano, después fusionado con el Banco Santander. Y es que justamente cuando entramos, bueno, estuvimos explorando todo lo que es la parte de baja, la parte más alta, y es que no nos dimos cuenta de que nos faltó algo por explorar, que es justamente la zona de las cajas fuertes que había antes en el banco, y es que eso vamos... O sea, y, el despacho de Mario Conde. y el despacho de Mario Conde. Y como tenemos que explorar a todo al 100% hemos decidido volver. Va a ser un poco crítico porque las obras ya están casi terminadas y va a ser muy difícil entrar. Esperemos que tampoco haya obreros y esperemos que por lo menos vaya bien lo que es la exploración y podemos lo que es visitar todo lo que nos dejamos la otra vez. Y nada. Vamos a ello. Son muchos años de mierda, eh. O sea, aquí hay historia de, de Madrid sí, Pero vámonos, vamos, ya sabes, esos eh? o sea, Son capas de historia. Sí, sí, tal cual. Hostia, mira la galería esa de ¿eh? ahí. Eso es lo que te digo, los túneles, tío. Tenemos que meternos, o sea, sí lo sé. Sí. O sea, a saber de qué años es eso y a dónde llevo. La seguridad me parece de coña, tío. Ya. O sea, aquí cualquiera pone una bomba y flipa. Wow. ¡Qué pasada eso! ¿Qué se conectaba con eso? O sea, pero eso son galerías de, de, alcantarillado, de alcantarillado, pero, dos, pero antiguas, porque claro. ya, ya no las hacen así. Claro tío, por eso quiero verlas. ¿Y, ¿Y esa tío? A saber, ¿sabes? Eso de ahí, eso sí que es raro. Vamos a ver. Imagínate que luego publicas cuatro fotos y te empieza a escribir gente que esto hay que preservarlo, que es un delito, que no sé qué. Y que denuncian a la empresa por no reservar los restos arqueológicos. Porque eso, tío? ¿Quién coño ha construido eso y por qué? Pues por el problema que saber el estado en el que está, ¿eh? ¿Tú te meterías? Sí. Sí, bien, eso quería ver. Ahí está, está, apurado, ¿eh? ¿Estás cerrando el teléfono? Sí ¡Joder, puta, tía. qué putada, tío! ¡Qué madre, que ha pasado trabajando! Estuviera buscando, ¿eh? no miraba a los lados, nada, miraba recto y seguía andando, así que no, no veo problemas. Cuidado que viene alguien por delante. No sé si es buena idea. Mira, mira. Tenemos que subir a ese andamio tú. Ya, yo no me fío una mierda de esto tampoco. Ya, ya, sí, me da más Ahora, para esa zona hay que tener extremado cuidado, porque a partir de ahí empieza el Banco de España, el ministro de Justicia, etc. Es que estoy viendo la forma de intentar ir a la Federale. El túnel ese va al hotel, entonces esto es lo que van a reformar como hotel. Sinceramente. Si no, no lo no creo. Ya. Qué guapo, tío. Yo no te dejo que subas ahí, ¿eh? ¿A dónde? Bueno, tienes que andar por dentro. la grúa? Sí tú también vas a subir Joder. somos los primeros inquilinos del hotel qué pasa que los obreros no existen pero ellos son trabajadores bueno. yo creo que ya está no lo tenemos solo falta caerme ahora <risa> he pillado sonrisa en la que estuvimos cuando estaba todo de arena ya eh, subimos la rampa que ahora ya estará cubierto vale porque ya aperturas no va a haber a los lados la verdad es que está todo bastante muy cambiado como veis antes estaba todo lleno de tierra ahora está todo totalmente asfaltado todas las entradas que teníamos antes por todos los laterales han cambiado ha cambiado todo mucho, no sé si ahora mismo podrá haber más seguridad, pero vamos, esto ya está a punto de acabar, así que tenemos que tener mucho cuidado justamente si vamos por estas zonas de aquí. Justamente aquí fue la última vez donde, donde vimos lo que era cuando era hicieron el agujero del metro, aquí había un, había un acceso, que ahora mismo lo han tapado todo, pero estaba todo muy muy cambiado. y ah, todas el plástico, así que... Yo todavía las cámaras no, no están funcionando porque tienen el plástico puesto. La verdad es que son es flipe ¿eh? el parking, sobre todo por los colores que hay, que hay por aquí. Vamos a hacer ya que es el edificio que queremos. Esa puerta que daba ahí es el despacho de Mario Conde, ¿no? que es lo que estamos buscando ahora mismo. Y es que, si veis, justamente abajo nuestra por ahí hay trabajadores, entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser súper sigilosos para que no nos vean. Es que mira donde hemos estado antes es esta barandilla es esta vale, este. y ahora hemos subido una planta no, y el despacho cuál es esto esto de aquí es que es la que es el verdadero despacho de mayor conde o sea no hay duda porque es la suite es bastante amplia y está justamente en la parte en la que dijimos del mapa es una pena que esta puerta aquí no se pueda abrir porque como veis estamos a pie de calle y se nos ve todo bastante ahora mismo me están viendo unas personas La exploración para mí ha sido una pasada, eh, tanto la infiltración que es, el, el entrar como entramos la primera vez, como la segunda, sin saber que te puedes encontrar, si hay vigilancia si no... Y bueno, en este caso no hemos tenido muy buena suerte porque justamente cuando estaba enfrente del despacho de Mario Conde, que por cierto me esperaba algo más, me dieron una persona y le vi como coger el teléfono seguramente para llamar a la policía, así que tuvimos que salir corriendo. Una pena no poder ver la caja fuerte de primera mano. Eh, eso va a ser luego una galería comercial, así que bueno, pues ya cuando la abran, pues ya me pasaré para verlo. Una lástima, pues que hemos estado cerquísima, eh, había un trabajador abajo y no podíamos, no podíamos bajar. Que es que lo hemos visto, vamos bueno, yo creo que somos de las primeras personas que ha podido ver ese, ese sitio por dentro, y la verdad es que eso es bastante, bastante, o sea, me siento bastante afortunado por ello. Y nada, pues yo simplemente yo aquí ya me despido, no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado y nada, deciros que nos vemos en la próxima exploración y que espero que os haya gustado mucho. Hasta luego.